Derecha 4 abierta sobre bache, a izquierda 4 abierta sobre cuesta. Izquierda 4 corta, a derecha 4 se cierra sobre cima, 30. Cuidado, derecha 3, resbala, se cierra sobre cima, 50 baches. Izquierda 4 media, a derecha 3 abierta. A cuidado, izquierda a fondo se cierra 4 sobre bache, 40. Sigue al medio para salto sobre cima. Y cuidado, freno para recto a derecha en cruce por fuerza. A izquierda 4 y derecha 5 se cierra sobre cima. Para izquierda 5 a bache sobre derecha 3, 50.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 Cuidado, izquierda a fondo se cierra, 4 sobre bache, 40 Sigue al medio para salto sobre cima Y cuidado, freno para recto a derecha en cruce por puerta A izquierda 4 y derecha 5 se cierra sobre cima Para izquierda 5 abache sobre derecha 3, 50 Derecha 5 sigue, se cierra A izquierda 3 abierta Y derecha 4, larga sobre baches. A izquierda 5, sobre cima por puerta. Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda, resbalas estrecha por puerta. Y derecha 3, a izquierda 3 sin corte. A ah, cuidado, salto a horquilla derecha sin corte abierta. A izquierda 2, media por agua. A giro sobre cima y derecha 4 por puerta. E izquierda 4 corta abierta, a derecha 3 sobre cima. E izquierda a fondo, a derecha 5 corta. Y cuidado, izquierda 4 por puerta, a derecha 4 muy larga, se cierra sobre cima. A izquierda 5, corta, a derecha 3, corta, se cierra sobre cima. E izquierda 3, corta, freno, 30. A izquierda 4, sin corte, sobre asfalto, a derecha, a fondo, se cierra. A izquierda 4, corta, a derecha 5, a izquierda 4, corta, freno. Para recto, a izquierda, sin corte, sobre grava. Y derecha 4, corta, 80, sobre bache. Peligro, recto, a derecha, sin corte. E izquierda 2, corta, corte pequeño E izquierda 6, a derecha, a fondo, se cierra 3, 50 Derecha a fondo, a izquierda a fondo Y cuidado, izquierda 4, corta por puertas sobre asfalto A derecha 5, corta, 50 Izquierda 5, abierta, baches, 30 Derecha 3, corte pequeño, 30. Derecha a fondo por puerta y derecha 4, sigue. E izquierda 3, corta, 30. Frena izquierda 1 en cruce, 50. A derecha 5, se cierra, 50. Izquierda 4, nada de corte, 50. Derecha 4, izquierda 3, media. A derecha 4, sigue. Izquierda 3, abierta por puerta, 100. Izquierda 4, corta corte pequeño, 80. Y derecha 5, freno se cierra 3, corta sobre cima. izquierda a fondo sigue, se cierra, 40. Cima, derecha 5, larga, se cierra. A izquierda 5, sobre cima. Y derecha a fondo se cierra, 4, abierta sobre bache. A izquierda 6, a derecha a fondo, sigue al medio, sobre cima. Derecha 5, 50, sobre cima. Izquierda 3, corte pequeño, abierta sobre cima, 30. Y al medio salto sobre cima. Y derecha 5, se cierra 4, larga para meta. Izquierda a fondo, media Y salto sobre cima Y cima, freno para derecha a fondo, se cierra 2 Larga, 50, sobre cima Izquierda 5 y sigue al medio 50, sobre cima Derecha 5, apache a izquierda 6, freno se cierra 3 Derecha a fondo, se cierra sobre cima, a izquierda 5, larga, 30. Derecha 5, abierta, 50. Izquierda 3, abierta, 100. Derecha 4, corte a izquierda, fondo por fuerza, 30. Cuidado, freno cima a derecha, 3. E izquierda 4 corta. A derecha 3 se cierra. E izquierda fondo se cierra 30. Y derecha 4 nada de corte 30. E izquierda 4 larga freno. Para derecha 1 sin corte 40. Derecha 4 150. Izquierda 4 abierta por puerta sobre asfalto. E izquierda 3, 30, paches. Y derecha a fondo, paches, se cierra 4, 50. Cuidado, izquierda 5, freno a derecha, 4, corta por puerta sobre grava. Derecha a fondo a izquierda a fondo. 50. Peligro. E izquierda a fondo, se cierra, 2. Resbala. A derecha a fondo y derecha 1 corta. E izquierda 2 sin corte, 50. Cuesta a izquierda 4, se cierra. derecha fondo freno para recto a derecha sin corte sobre asfalto y derecha 3 corta a izquierda 4 corta a derecha 4 e izquierda 5 corte pequeño freno para recto a derecha sin corte sobre grava a derecha 2 corta a izquierda 3 sobre cima a derecha 4 e izquierda 4 larga sigue A derecha 4, corta en cruce. A izquierda 5, corta sobre cima, a derecha a fondo. A izquierda 3, sobre cima, a derecha 5, sigue, se cierra 4, 50. A izquierda 5, a giros. A derecha 2, media, sin corte, se cierra por agua. A horquilla izquierda sin corte. Y salto a derecha 3, a izquierda 3. Y recto a derecha por puerta, 50. Y derecha a fondo por puerta, se cierra. E izquierda 4, larga sobre bache. Y cima a derecha 3, se cierra. A izquierda 5, sigue, 30. Cima izquierda 3 a base. Derecha a fondo y freno para izquierda 3 sobre cima. Y derecha 4 se cierra por puerta a recto a izquierda, 40. Sigue al medio, salto sobre cima, 40, base. Derecha 3 sobre base, 40, base. A izquierda 4 se cierra 3. A derecha 4 a base. izquierda 3 corta, resbala. E izquierda 4 sobre cima, sigue a derecha 5, corta 30. A derecha 4 sobre cima abierta. Y bache a izquierda 4, sigue a meta. A izquierda a fondo 50, derecha 5 media. Y derecha a fondo se cierra 3 abierta. A e izquierda 5 corta, a derecha 4. A izquierda 5. A derecha 3 corta, a izquierda 3 abierta. Y derecha 5 baches. 4 corta abierta, 50 Bache a izquierda 5 corta, 250 Cuidado, derecha 5 A izquierda 4, bache, 50 Derecha 6 se cierra muy larga A izquierda 4 abierta larga A derecha 5, a izquierda, 4. A derecha 5, a izquierda, a fondo. Y derecha 3, sobre cima, casa afuera. E izquierda 4, abierta. Y derecha 4, se cierra. A izquierda 3, media. A derecha 3, abierta, 150. 5, corta, 30 Derecha 5, sobre cima Izquierda a fondo, 30 Izquierda 4, se cierra A derecha 3, se cierra Izquierda 3 A derecha, a fondo Se cierra 4, corta, a izquierda 3 A derecha 3, para izquierda 3 A derecha 2, sin corte A izquierda 4 a derecha 4, media, se cierra. E izquierda 4, corta, abierta. Y derecha 4, sigue. E izquierda 3, a derecha 4, 200. Derecha 6, media, a e izquierda 5, larga. Y derecha 6, se cierra 5. A izquierda 5 abierta para meta. derecha 3 sin corte e izquierda 5 larga salto sobre cima 60 cuidado izquierda 4 sobre cima y derecha 4 sin corte sigue a izquierda a fondo larga bache sobre cima a derecha 3 sigue e izquierda 5 corta sobresalto y freno para izquierda 3 a cima para derecha a fondo 40 Cuidado, izquierda 3 corta, se cierra, derecha 4 sin corte, sigue al medio y se estrecha, salto 50. Derecha 4 corta a izquierda 5, baches. Y derecha 4 muy larga, abierta por puerta. Y derecha 5, corta sobre cima a izquierda 4, corta, 50. E izquierda 4, muy larga, sin corte, baches Y derecha 3, media, se cierra, sobre bache, 20 Horquilla derecha sin corte, a izquierda 1, sin corte Derecha 5, sobre bache, sigue a izquierda 4 a derecha 1 y sigue al medio para izquierda 3 muy larga sobre cima, se cierra a derecha 5 se cierra 3 media nada de corte sigue al medio a izquierda 3 sobre cima abierta 30 Bache a derecha 5, baches e izquierda 5, se cierra por puerta. Y derecha 5, contra penalte sobre bache, 30. Y cuidado, salto a izquierda 4, sobre cima. E izquierda 5, abierta. Derecha 4, baches sin corte, 40. Derecha 5, sigue sobresalto, 30. E izquierda 4, 30 Izquierda 3, nada de corte, muy larga, abierta, baches ¡Ah, cuidado! Freno para horquilla derecha, 50 Y derecha 4, sin corte, 50 Izquierda 6 larga, se cierra a cima. E izquierda 5 muy larga, se cierra 3 media en cruce, 30. <risa> Derecha 4 sobre cima, 40. Cuidado, izquierda 4 corta sobre bache y salto, 30. Derecha a fondo, 40. Izquierda 5 corta derecha 3 baches sobre cima abierta larga 40. Derecha 5 abierta larga 60. Izquierda 4 contra penalte a bache. Y derecha 4 corta abierta media 100 baches. Cinco media a meta.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 derecha fondo por puerta se cierra e izquierda 4 larga sobrepase y cima derecha 3 se cierra a izquierda 5 sigue 30 cima izquierda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 Sigue al medio, salto sobre cima, 40 baches. Derecha 3 sobre baches, 40 baches. A izquierda 4, se cierra 3. A derecha 4, a e A izquierda 3, corta, resbala. E izquierda 4, sobre cima, sigue a derecha 5, corta, 30. Derecha 4, sobre cima, abierta. Y bache a izquierda, 4. Sigue. Y derecha a fondo, a izquierda, 2. Se cierra, 80. Derecha, 4. Abierta. E izquierda, 4. Media. A derecha, 3. E izquierda, 4. Abierta. Larga y se cierra. Corta sobre cima. Cuidado, freno para recto a derecha. A izquierda, 5 largas, se cierra sobre baches, 30. Y bache a derecha, 4 sin corte, 60. Izquierda a fondo larga, se cierra, 4 sigue al medio. Izquierda 3, cierra sobre cima, a derecha 5, 60. Derecha a fondo, sobre bache, a cuidado, bache, a derecha 4, corta, 30. Cima, izquierda 4, abierta. Y derecha 3, abierta, muy larga, sobre baches y sobre cima, 40. 4 contra pedal de 30. Y freno para horquilla izquierda, derecha 3, larga, baches se cierra. Y cuidado, izquierda 5 sobresalto abierta. 4, y derecha a fondo, larga, se cierra. Y cima a derecha, 5, abierta, asalto sobre cima. Cuidado, izquierda 5, corta, derecha 4, por puerta. E izquierda 5 sobre baches, a derecha 5 corta. Y cuidado, bache a derecha 3 sin corte, a izquierda 3 sin corte abierta. Y derecha 5 sobre de izquierda 3 muy larga, 30. corte. Y derecha 4, se estrecha, izquierda 5, sigue al medio. Y freno, derecha 1, se cierra, horquilla cerrada, izquierda sin corte. E izquierda 3. Y derecha 4, muy larga, baches. 4 sin corte e izquierda a fondo sobresalto 30. Izquierda 5 se estrecha por puerta, se cierra 4. Y derecha a fondo sobre base, se cierra e izquierda 4 corta, 80. Cima, freno izquierda 4, se cierra sin corte, a derecha 3 corta. Izquierda 5, se cierra, corta sobre cima, a derecha 3. E izquierda a fondo, a derecha a fondo, sobresalto e izquierda 3, larga 40, sobre cima. Derecha a fondo, a izquierda 4, corta sin corte y derecha 3, corta sobre cima, 50. Cuesta y cima, a derecha 5. A izquierda 3 abierta, muy larga, 150. Izquierda 5 sobre cima y freno para recto a derecha. A derecha 6 largas, se cierra corta, sobresalto izquierda, fondo larga, se cierra 50, baches izquierda 4, freno para recto izquierda, sobre asfalto 30 derecha 4, sin cortes estrecha, en cruce a izquierda 4, y derecha 4 a horquilla derecha y derecha 4 a horquilla derecha A izquierda 5 se cierra, cruce izquierda a derecha 4, 80 Derecha 6 se cierra, muy larga A izquierda 4, abierta larga Y derecha 5, a izquierda 4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 Derecha 5 corta, 30. Derecha 5 sobre cima, a izquierda a fondo, 30. Izquierda 4, se cierra. A derecha 3, se cierra, a izquierda 3. A derecha a fondo, se cierra 4, corta, a izquierda 3. A derecha 3 para izquierda 3.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 Derecha 6, media, a izquierda 5, larga. Y derecha 6, se cierra 5. A izquierda 5, abierta para meta. derecha 5 sigue e izquierda 4 larga sigue abierta y derecha a fondo larga se cierra 5 e izquierda 5 abierta sin corte 100 e izquierda 4 corta derecha 4 se cierra e izquierda 4 corta se cierra e izquierda 4 a fondo sobre cima se cierra 5 corta a izquierda 3. Y derecha 4 a izquierda 3 corta. A derecha 3 se cierra e izquierda 3 corta. A derecha 3 corta e izquierda 4 corta. 30. Derecha 3 silla, a izquierda 3, se cierra sin corte. Derecha 4 se cierra, se estrecha, 40. Derecha 6 e izquierda 5 sobre cima. E izquierda 4 corta, a derecha a fondo, 60. E izquierda 3 a derecha 3 media se cierra. A izquierda 3 abierta, a derecha a fondo se cierra. E izquierda 3 sigue. A derecha 5 media. A izquierda 5 se cierra 4, a derecha 5. E izquierda 4 sobre 40. A derecha 5 se cierra 4 corta, a izquierda muy larga se cierra 40. 3 corta, roca fuera, a izquierda 5 sin corte, 200 Derecha 5, 40 Cuidado, derecha 3 se cierra, a izquierda 5, 30 Y cuidado, freno para derecha 3 corta, a izquierda 3 corta A derecha a fondo se cierra, 5, 30 Izquierda 4 corta, a derecha 5 Izquierda 5 corta, se cierra 3, 30. Izquierda 5 se cierra 50. Derecha a fondo a meta.